Chicos, para poder entender límite por definición, tú en el fondo tienes que comprender qué es lo que está pasando con esta representación gráfica. O sea, cuando a ti te dicen, atención, suponte que c es igual a 2. Suponte que este número que está aquí es un 2. ¿Ok? Si yo te digo a ti, límite por definición, c es igual a 2, en otras y esta gráfica, no sé, vamos a llamarla f de x. Es la f de x puede ser cualquier cosa. Y mira que l, esa l... Eh, vamos a llamarlo, si quieres, 3. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo te digo a ti, el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, ¿hacia dónde va? En otras palabras es, acércate por la izquierda al 2 y por la derecha al 2, de tal manera que tú veas que por los límites laterales, al final la función tiene que tender al mismo número. Entonces, Tú dices, bueno, si me acerco por la izquierda, observa, por favor, que la función está haciendo este proceso, está subiendo, ¿a dónde se está acercando? A este punto que estoy haciendo acá. Pero en Y, recuerda que en Y, este movimiento, que es cuando tú haces, te acercas por la izquierda, lo que estás diciendo es que estás subiendo y estás acercándote a este puntito por debajo, por así decirlo, en eje Y. Entonces, mira que en un plano cartesiano, tú estás claro, que x y y están conectados entre sí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me acerco por la izquierda, observa que me estoy acercando al número 3 por debajo, mientras que si me acerco por la derecha, mira qué pasa si yo me acerco por la derecha, me estoy acercando al número 3 por encima, ¿por qué? Porque mira que la función está haciendo este, esto que está aquí, cuando yo me quiero acercar al 2 por la derecha, entonces, independientemente, por la izquierda y por la derecha, tú dices que los límites son iguales, los laterales, y existen. ¿Qué quiere decir eso? Que observa que en este caso, en una gráfica genérica, yo puedo decirte a ti, no, que el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a 3. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que en el ejemplo vale 3. Pero genéricamente, ¿qué estamos haciendo? genéricamente lo que nosotros estamos haciendo, mi gente bella, es lo siguiente. Tú dices, mira pana, lo que pasa aquí es que en realidad x está tendiendo un número genérico c, ¿ok? Y la función está teniendo un valor genérico l. Entonces, esta expresión es lo que genéricamente, tú dices, mira, cuando, limite, cuando x tiende a un número cualquiera, en la función si tú sabes que tiende a l, se escribe una representación... De un límite fulano por definición, esto que está aquí, vamos a dejarlo igual porque es genérico, pero quiero que veas esto, por favor, vas a flipar de pan, vas a flipar con esto. Tú sabes medir distancias, tú sabes medir distancias. Si yo quiero medir, presta atención, si yo quiero medir la distancia entre el 2, observa, entre el 2 y el 5, <risa> Dios lo bendiga Álvaro, <risa> la distancia entre el 2 y el 5, ¿Qué puedes hacer tú para medir la distancia entre el 2 y el 5? Mira, si a mí me provoca medir cuál es la separación que hay entre el 2 y el 5, tú por lógica te dices, no, eso son tres unidades. Pero esas tres unidades, ¿de dónde salen? Las distancias, no hay distancias negativas. Presta atención que vas a flipar con esto, para que entiendas la definición del límite. No esto no está en el video de YouTube que, que está de hace seis años. Si esta distancia es 3, esa distancia sale de restar 5 menos 2, que es 3. Pero si tú quieres, tú puedes decir 2 menos 5. 2 menos 5 en este caso es menos 3. Pero para poder quedarte con la distancia que es 3, por eso se trabaja con el valor absoluto. Porque no importa cómo tú lo escribas, al final si yo le saco el valor absoluto a estos dos valores, ambos resultados me van a dar 3 y es una distancia. Entonces ven acá, si nosotros nos vamos a ese gráfico, si nosotros nos vamos a ese gráfico y decimos lo siguiente, ¿ok? Nosotros decimos, mira pana, lo que pasa es que aquí, voy a buscar otra vez el gráfico un momentico, tú dices, chamo, lo que pasa es que ahí tú sabes muy bien, tú estás muy claro que para nosotros una distancia es restar los valores y uno se queda con el valor absoluto. Uno se está quedando con el valor absoluto y tú te preguntas, bueno, ¿y como para qué? Entonces, ¿el valor absoluto qué significa? Mira, atención que voy a borrar esto aquí rapidito para que entiendas lo que estoy haciendo con lo del valor absoluto. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy borrando? Porque voy a colocar nuevamente mi gráfica acá. Entonces, observa, esto es lo bueno de las pizarras digitales, observa que yo te puedo decir a ti, préstame atención, que yo voy a calcular la distancia entre este número X y C, que es el valor al que está buscando tender la X realmente. ¿Ok? Entonces, si tú quieres medir la distancia entre X y C, porque C es el número al que está tendiendo el límite y X es un valor al con el que tú te estás acercando, escucha, con el que tú te estás acercando es ese, pues imagínate que C es 2 y que X es 5. ¿Cómo calculas tú la distancia? Pues restando el X menos C. Y para garantizar que la distancia sea positiva, se saca valor absoluto. ¿Y adivina qué significa eso, mi querida gente bella, preciosa y hermosa? Que si yo quisiera sacar la distancia entre X y C, tú dices, voy a agarrar a X y la voy a restar con C. Y si yo le coloco el valor absoluto, estoy calculando una distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Mira el gráfico. La distancia es delta. Entonces, ¿quién rayos es delta? Es la distancia que hay entre el número que tú estás tomando, acercándote, por, ya sea por la izquierda o por la derecha, hacia el valor c. Entonces, por eso nace que la distancia de, que de x menos c, que es donde tiende el límite, tiene que ser menor que delta. ¿Por qué? Porque delta es el valor mayor que puede llegar a tomar esa distancia en tal caso. Entonces, ¿por qué más adelante normalmente uno dice... Para delta igual a 1. Porque siempre de forma arbitraria colocas delta igual a 1. Pana, es que mira que delta es esta separación. Si C es 2, si C es 2 y delta es 1, mira que tú vas a estar buscando hasta el número 3. O sea, tú te vas a estar pegando por la izquierda, por la derecha en este caso, por ejemplo, al 2. Hasta el 3 quiere decir que delta al ser 1 va a alcanzar máximo el valor de X hasta el número 3. Se supone que tú te estás acercando, estás calculando un límite con un valor pequeño. Por eso normalmente se usa 1 y no necesariamente, eh, o sea, no, se, no, no importa que lo hagas. Pero, ¿para qué vas a colocar delta igual 2, delta igual 3, delta igual 4? Si al final eso es lo que significa el valor de delta. Y detalla, por favor, que esa expresión matemática que tú tienes allí, en el fondo, lo que nos está diciendo nosotros es que una, esa distancia tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué se coloca que sea mayor que 0? Porque no tiene sentido que tú te montes exactamente en el número C. Si la distancia es igual a 0, tú estás montado. Es como hacer esto, mira. Tú realmente delta... Además, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a cerrar este, este, este gráfico así, mira. Imagínate que te estás cerrando, cerrando, cerrando. Si delta es 0, si la distancia es 0, es que te estás monta montando justamente en C. Entonces ahí tú dices, ok, esta expresión que uno siempre ve en el fondo es una distancia. Y después... Hay una expresión que tú tienes que buscar en Y para que entiendas cuál es el propósito de cualquier ejercicio de límite por definición. Presta atención. No importa qué ejercicio tú tengas, lo vas a poder resolver si lo analizas y entiendes por qué y para qué se hace así. ¿Te está gustando la clase? Bueno, ya sabes que haces una historia, no es etiqueta, suscríbete en el canal. Ahorita te voy a seguir hablando algunas cositas, pero presta atención acá. Resulta, acontece, sucede y pasa, hermano, que para el valor de C, cuando X es igual a C, mira, por favor, que la en Y vale L. En Y vale L. Pero si tú te alejas delta, para este valor de X, ¿quién vas a tener tú en Y? Para ese valor de X, tú vas a tener una representación. Mira, tú vas a tener una representación que sería F de X. O sea, para x, en, en el eje horizontal, la función te va a mostrar la imagen que es f de x. Ahora, si esa fue la distancia que nosotros sacamos en el eje horizontal, ¿cómo sacaríamos la distancia en el eje vertical? ¿Quién rayos es epsilon? De hecho, muchachos, epsilon academy se llama epsilon academy por mi, porque cuando yo vi límite por definición por primera vez, primero, ahí fue donde conocí la letra griega epsilon. Segundo, el trasfondo y el significado de lo que para mí como Epsilon Academy significa esto. Enganchó con mi filosofía de vida, enganchó con el propósito de la academia, enganchó con mi propósito de vida y acá, después si quieren les echo el cuento de por qué. En otras palabras, cuéntame por qué Epsilon Academy se llama Epsilon Academy sin decirme por qué se llama Epsilon Academy. Entonces, vente para acá, para no marearte. Si tú analizas en el eje Y... Mira que epsilon es la separación que hay entre el valor en y que me da la función, mira que está conectado con delta, o sea, delta es en x y epsilon es en y. Entonces en ese caso, tú estás teniendo una imagen, o sea, si x es igual a 2, implica que la función evaluado en x es decir, la función evaluada en 2, mira que nos está dando 3, que fue el ejemplo que yo te puse. Bueno, para cualquier x arbitrario, mira que la función me va a dar un reflejo que es f de x. Y tú sabes que la función evaluada en C te da L. Tú sabes que la función evaluada en C te da L. Presta atención a eso que vas a flipar porque ahí es donde sale la, la definición formal de esto. No, y todavía no he explicado el nombre, Alberto. Calme y coopera. <risa> Entonces, atención chicos, observen por favor, resulta que en Y, si yo quisiera saber cuánto es la distancia que hay entre L, mira, atención, no parpadee, la distancia que hay entre L y F de X, esa distancia está relacionada, sí o sí, con C, ¿ok? Y el valor de X que tú utilizas. ¿Qué pasa? En Y... En Y tú dices, bueno, la distancia sería agarrar el valor de F de X y restarle L, porque es una distancia. Y para garantizar que la distancia sea positiva, por eso se coloca valor absoluto. Y para garantizar que la distancia tiene que ser mayor que 0, porque si no Epsilon fuese 0, esa distancia tiene que ser menor que Epsilon. ¿Quién es Epsilon? Epsilon está en Y. Y Epsilon depende del valor que tome delta. Para todo valor, escucha, para todo valor, ¿ok? Que tú vayas a tomar en X va a tener una imagen en Y directamente. ¿Qué significa esto? Tu propósito para demostrar un límite es encontrar la relación que existe entre delta y epsilon. Así que no me parpadees porque lo vamos a hacer con un ejercicio. De ahí es donde sale esto. Entonces, si yo te digo a ti, mira pana, lo que pasa es que me acaban de dar es este límite. Mira el ejemplo que voy a colocar. Resulta que f de x, vamos a suponer que nosotros ahora nos están pidiendo y nos están diciendo esto. Límite, mira, límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3, ¿ok? De 2x al cuadrado menos 3x más 1, hay que demostrar que esto es igual a 10. ¿Cómo sabes tú que es una demostración de límites? y esto va a quedar grabado en el canal para que quede ahí para todos aquellos que quieran aprender límite por definición este video te lo aseguro que unos años se va a volver viral porque yo me he metido en todos lados a buscar una explicación de límite por definición y nos dicen para todo delta mayor que cero existe un epsilon mayor que cero tal que la el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta y el valor absoluto de f de x menos l es mayor que 0 y menor que epsilon y uno se queda así como que ¿Por qué? Estamos viendo que son distancias. ¿Ok? Estamos viendo que son distancias. Entonces llega el punto en donde tú dices, bueno, esto es cierto. Ana, si tú agarras y colocas el 3 en la X y sacas la cuenta, eso te va a dar 10. Haz la prueba. Dos veces el 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 1. Vamos a ver. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 18 le voy a restar 3 por 3, que son 9. Y le voy a sumar 1. 18 menos 9, 9 más 1, 10. ¡Ay, qué fino! Da 10. ¡Uhú! -huh. Es que sí, estás evaluando el número y ya. Ok. Obviamente ya el límite sabes que tiende a 10. O sea, en nuestro ejemplo. Observa, por favor, para que, no, para que flipes con esta cuestión. En nuestro ejemplo, hermano, lo que estamos diciendo es que cuando X tiende a 3, observa, que cuando X tiende a 3, cuando tú te acercas a ese número 3, el resultado en Y vale 10. O sea, L es 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estableces la distancia entre un número que tú te estás acercando, ya sea por la izquierda y por la derecha, Tú te estás acercando y si tú sacas la distancia entre el número que tú utilizas, porque tú sabes que el valor es 3, ponte tú que esto es x. Esta distancia que hay entre x y el 3 no puede superar a delta, porque delta es ese valor chiquitito al que tú te estás acercando realmente. Es, y es la relación que tú vas a encontrar para demostrar que cuando x vale 3, la función tiende a 10. O sea, la función en este caso es 2x al cuadrado menos 3x más 1. Y en el fondo lo que estamos diciendo es que f evaluado en 3 el resultado es 10. Eso es todo. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué, po ¿qué podemos concluir en este caso? Pues tú dices, mira chamo, lo que pasa es que la distancia entre x y el 3, mira que como es una distancia, es una, una diferencia. Para que no me vaya a decir aquí, mira y siempre es negativo. Com mira siempre es negativo. No, no es que siempre sea negativo compadre ese negativo sale porque tú estás calculando una distancia y la distancia es una diferencia mira la distancia que hay entre el 10 y el 20 pues 20 resta le 10 y te da cuánto, lo, cuánto es la separación entre ellos entonces por eso aquí siempre es negativo ¿por qué hay algunos casos a positivo? porque si el límite llega a tender a menos 3 pues entonces tú estás calculando la distancia entre x y el menos 3 loco. entonces en ese caso menos por menos es más y por eso aparece valor absoluto de x más 3. No es que, siem no, que siempre es negativo, siempre es positivo. No, deja de aprender la matemática como si fuese un truco y vas a ver que las cosas van a ir cambiando. Es razonar y entender qué estás haciendo y por qué. Mira que la distancia entre el x menos 3, la distancia entre el x y el 3, tiene que ser menor que delta y tiene que ser mayor que 0. Y sí, efectivamente tienes que anotar, para todo delta mayor que 0 existe un epsilon mayor que 0, tal que esto cumple y... Lo otro, ¿en Y qué pasa? En Y tú dices, la función, mira, la función menos el número hacia donde está tendiendo tiene que ser menor que epsilon ¿Quién es la función? Compadre, la función es todo esto. O sea, esta función es lo que está aquí, allá en el gráfico. Míralo allá arriba en la esquina. Mira, la estoy resaltando. Primero aquí arriba, esta es la función que está allá en el gráfico. ¿Y la diferencia de la función con respecto a quién? Con el número hacia donde está tendiendo, que es el 10. Por eso es que se utiliza esa L. Entonces ahí tú dices, bueno, la resta. ¿La diferencia por qué? Porque tú tienes la función que es 2X al cuadrado menos 3X más 1, menos el valor hacia donde tiende el límite que es L en este caso. Y como es una distancia, tú colocas tus barras de valor absoluto. Eso tiene que ser menor que Epsilon y mayor que 0. Entonces observa, por favor, que lo que acabo de escribir ahorita viene de la, lo que estamos haciendo en eje X y eje Y para lo que es el límite. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Entiende, por favor, hacia dónde vas. Porque si usted en la matemática se va a poner toda la vida a creer que eso es eh, así porque amén, porque ajá, porque hay que llegar a un resultado, eso no es así. Hay que realmente entender qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Ok? Elemental. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito ahora? La meta es demostrar el límite. Para poder demostrar el límite, tú tienes que llegar a que esta que está aquí, que estoy pintando de amarillo, esta que está acá, people, esta expresión que tú tienes aquí, tiene sí o sí que estar encontrándose una relación de Epsilon Delta a Delta, déjala tranquila, esta es la que tú vas a trabajar, ¿por qué? porque tu propósito es encontrar que Epsilon depende de Delta, compa, es que Epsilon tiene que depender de Delta porque Epsilon es el resultado, la distancia que tú estás obteniendo en Y dependiendo de lo que esté pasando con Delta Epsilon es en el eje Y, ¿cómo se llama el eje Y? ¿no es el eje dependiente? ¿Y el eje X cómo se llama? El eje independiente. Las abscisas y las ordenadas. Delta es independiente y Epsilon, no Epsilon Academy, Epsilon es dependiente de lo que pasa en X. Entonces tú dices, ah, es que esta la tengo que trabajar para encontrar cuál es la dependencia que tiene con respecto al eje horizontal. Y ahí es donde empieza álgebra. Hasta aquí, lo, esto es tema de límites. Hasta aquí chicos, esto sí es tema de límites. De aquí para abajo, lo que viene es pura álgebra e inecuaciones. Así que agárrate, o apriétate los pantalones por favor, porque voy a darle con toda al análisis y a la resolución para que entiendas qué es lo que está pasando y por qué. Entonces atención, resulta que esto que está aquí, esto que está aquí en amarillo, pues una resta de dos cantidades, sería 2x al cuadrado menos 3x más 1, menos 10, y esto está dentro de un valor absoluto, esto es menor que epsilon, y al final es mayor que 0. El que sea mayor que 0 te puedes olvidar de él, porque al final lo que estás buscando es que es una distancia que tiene que ser positiva. El valor absoluto siempre me va a dar un resultado positivo. Por eso es que uno se concentra solo en la parte de la derecha, se olvida del 0. Solo por eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí haces que 2x al cuadrado, menos 3x, menos 9, menor que epsilon. Y aquí en valor absoluto. Si usted es un crack factorizando y se da cuenta rapidito cuál es la expresión que queda factorizada, hágalo. Si a usted se le complica, aplique la vieja confiable, la que es como rexona, esa no te abandona, la resolvente. Menos b, que sería menos, menos 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, menos el valor de eh, menos, a mí me gusta es colocarlo así, menos 4 por el valor de A que es 2, por C que es menos 9. Y tú aquí sacas tu cuenta sobre 2 veces A, el valor de A es 2. Y te pones a hacer tu operación matemática. vamos a bajar un este pelito para acá y mira, por qué ¿sabes por qué yo pongo ese corchete ahí en el medio? Porque hay gente que todavía no entiende cuál es el orden de las operaciones. Y te lo juro que se ve mucho que agarra menos 3 al cuadrado a 9. A 9 le resta 4. O sea, dicen que es 5 y después lo multiplican por 2 y lo multiplican por menos 9. Cuidado. Porque el negativo te está diciendo, resuelva esa multiplicación primero que tienes ahí para luego hacer la resta. Ok. <coughs> Mira qué quedaría. 3 positivo más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que eso es 9. Después, 4 por 2 8, por menos 9, menos 72. Con el menos de afuera quedaría más 72 sobre 2 por 2 que es 4 en la parte de abajo y aquí sí lo voy a dar rápido 9 más 72 eso es 81 y si tú te pones a ver la raíz cuadrada de 81 es simplemente colocar ahí un 9 entonces mira que es una, una raíz entera perfecta, bella y preciosa estoy buscando los valores que hacen que ese, ese término cuadrático, mejor dicho esa expresión cuadrática se haga 0 ¿para qué? para factorizarla, eso no era un 4, eso era un 9 entonces, los dos valores serían, el primer valor, 3 más 9, 12, entre 4, 3. ¿Y el segundo valor quién es? 3 menos 9, menos 6, entre 4, menos 3 medios. Estamos encontrando que esos son los dos valores. ¿Qué significa eso? Que aquella expresión factorizada, aquí cuidado porque puedes caerte con una conchita de mango. Préstame la mayor atención posible, por favor. Si usted se va por aquí y usted me dice, no, que 2x al cuadrado menos 3x menos 9 es igual a colocar los dos paréntesis. Mira, yo voy a poner este 3. Entonces sería x menos 3 y x más 3 medio. Mira, esto no es límite, compadre. No, que ya lo factoricé. Mira, aquí ya está factorizado. Sí. ¿Cómo compruebas tú que lo que estás haciendo está bien, hermano? ¿Cómo lo compruebas tú? Esto es resolvente, se puede ir. Ahorita vamos a darle un ratico ahí. Esto es resolvente, lo voy a dejar aquí, pero esto se va a ir ahorita. ¿Cómo compruebas tú que lo que hiciste está bien? Tú haces lo siguiente, mira, ah, voy a hacer una distribution. Vamos a comprobar x por x, x al cuadrado, x por 3 medios, sería 3 medios de x positivo, menos 3 por x es menos 3x, y menos 3 por 3 medios, daría menos 9 medios. Eh, pana, yo no sé tú, pero esto, que está aquí, así tú agrupes este pana del medio, eso no da esto. ¡Ay, chamo! ¡No da! ¡Ah, claro! Entonces, ¿qué pasó? Como, la, como el coeficiente de la potencia mayor... Escucha. Como el coeficiente de la potencia mayor es un 2... Tú, cuando lo escribes así porque la resolvente te lo dio, le agregas el coeficiente de la potencia mayor enfrente y tú, cuando multiplicas eso, haciendo este por este, este por este, este por este, este por este, y después por dos si quieres, te va a dar lo que tú estás buscando. O también puedes reescribir esa expresión matemática de esta manera. Eh, puedes multiplicar aquí este por este, este por este, y ya. Hay gente que se lanza distributiva completa. No sé, les encanta lanzar cohetones y piensan que... No, no, no, no, no, no, no. Es un factor. Cuando tú tienes... Te pregunto yo. Si tú tienes 2 por 3 por 4, ¿tú haces 2 por 3 y 2 por 4? No. Tú dices 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Ya. Bueno, mira que estás agrupando estos dos. Ah, no, pero con números sí lo entiendo. Y con letras me complico. ¿Por qué te vas a complicar si las letras son números al final? Entonces aquí... Puedes hacerlo, agruparlo acá o agruparlo con el otro si deseas. En caso de que no desees, puedes dejarlo así que está completamente factorizado y te va a resultar. Espero que hasta aquí haya quedado claro. ¿Qué voy a hacer ahora? Atención, ahora sí voy a volarme esto, esto es resolvente. Y lo que voy a hacer es que esta expresión que estoy encontrando es lo que básicamente vamos a sustituir. Entonces, ya lo factorizamos. Esto es lo que está dentro del valor absoluto. ¿Ok? Y esto tiene que ser menor que Epsilon. Activos. ¡Ey, qué fino! Desde Guatemala. Abrazo, panita. Saludos. Vayan escribiendo allí de donde nos están viendo. Para ver cuántas personas hay conectadas ahorita. Porque yo me concentro y me pongo a explicar y me emociono aquí. Y a veces no me doy cuenta de... de... Yo tengo los comentarios ahí a la vista. Okay, entonces cualquier cosita, vayan haciendo preguntas también, así tenga el delay. Mira, en tal punto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucede a partir de este momento? A partir de este momento se rompen los decibeles del verdad. no mentira. A partir de este momento lo que sucede es que empiezan las propiedades del valor absoluto. Que si yo tengo una multiplicación de dos términos dentro de un valor absoluto, lo puedo separar como multiplicaciones así. Entonces aquello lo puedes separar en, si quieres, en tres valores absolutos. Si deseas, en tres valores absolutos. Y el orden de los factores no altera el... Ajá, ya lo dijiste, ¿verdad? Producto, claro. Desde México, Aline Castillo, saludos. A Papacho desde la Manada, Epsilon Academy. Entonces acá, detallen por favor, miren que lo estoy separando en tres términos y esto es menor que Epsilon. ¿Te das cuenta que ahí apareció el factor que es delta? Míralo aquí arriba. ¿Te acuerdas? Mira, lo voy a pintar de rojo, chillón. Observa, por favor. Lo que pinté de rojo ahí arriba, míralo aquí abajo. Ahí apareció delta. Ahí apareció delta desde Altamira, Caracas, Alberto. Saludos, panita. Ahí ya apareció delta. Y tú puedes saber hacia dónde puede tender esa expresión si tú defines quién es delta. Desde España. ¡Ja! Panita, allá son como a la una de la madrugada. ¿Usted no duerme, Eduardo? <ríe> Saludos, mi pana. Qué bueno que estés conectado ahorita y aprendiendo aquí Epsilon, eh, Epsilon Límites por definición. Y bienvenidos a la manada a todos. Me contenta tenerlos por acá. No se vayan ahorita que les voy a comentar lo de las clases que tenemos los martes y jueves. ¿okay? Y allí está el grupo de WhatsApp para que se metan también eh, y, de, y tengan los, eh, las imágenes de toda esta explicación. Detalla, por favor. Aquí ya usted tiene... ¿Quién es delta? Y por el orden de los factores no me alterará el producto. Si a usted le provoca... Mira, voy a hacer esto así a propósito. Para que entiendas qué se está haciendo. Voy a hacerlo así a propósito. Si a usted le provoca, reorganiza. Porque el orden de los factores no me altera el producto. ¿Sí o no? Mira. Si usted le provoca, lo escribe así. Ya este pana, tú puedes saber hacia dónde tiende. Recuerda que tú, el valor de X, tienes que ver... ¿Hacia dónde va? Y depende de la gráfica. Por eso es que si tú defines delta, para eso se define delta, escúchame. Tú defines delta para saber cuál sería el mayor valor de X que tú puedes llegar a tomar, papá. Si yo te digo a ti, delta es igual a 1. Compa, si delta es 1, si delta es 1, mi gente bella, ¿cuánto debería ser entonces X hasta dónde llegaría? Mira que si delta es 1, X estaría aquí siendo 1, x sería 4, y 2. ¿Por qué? Porque tú estás separando, alejándote, una unidad para allá y una unidad para allá desde el 3, y x estaría entre el 2 y el 4, ¿de Así como que, bueno, yo puedo tomar, si delta es 1, como x, como el valor de la función tiende a 3, como delta es 1, y el valor de la función tiende a 3, x puede ser máximo, en, por este lado, me puedas llegar hasta el 2, y por este lado puedo llegar hasta el 4. Por eso tú defines quién rayos es delta. Bienvenidos a entender realmente qué rayos es límite por definición. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por eso es que tú le pones un valor, un valor arbitrario a x a delta para poder saber entre qué valores está acotada la x. Y si tú sabes entre qué valores está acotada la x, vas a saber entre qué valores está acotado este pana que está aquí y este otro pana que está acá y es pura inecuaciones, puro eh, desigualdades con valor absoluto, entonces voy a hacer un break paréntesis aquí para empezar a escribir eso entonces acá tú dices, bueno en este caso vamos a ver hasta hacia dónde, atención, vamos a ver hacia dónde se mueve delta por así decirlo entonces tú dices, bueno delta lo que pasa es que en este caso delta, si delta es igual a 1, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Pues si delta es igual a 1, y voy a utilizar lo que está allá arriba en la esquina en rojo, pues si delta es igual a 1, mira que el valor absoluto de x-3 menos tiene que ser menor que 1. Porque eso es menor que delta. Ah, claro. Es el valor mayor que puede llegar a tomar. Conclusión, estamos buscando acotarlo. ¿Y qué hacemos? Pues esto por propiedades de valor absoluto, por eso se ve en el primer parcial y en ecuaciones también, tú dices... Pues entonces x menos 3 tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1. Vean por favor en la, la lista de reproducción de cálculo lo que son las propiedades de valor absoluto. ¿Y qué pasa si yo sumo 3 en los tres términos? O sea, le sumo 3 a este pana, le sumo 3 a este pana y le sumo 3 a este pana. En el medio, si a la x menos 3 le sumo 3 queda la x sola. Y mira, si al 1 le sumo 3 me da 4 y si a menos 1 le sumo 3 ¿quién me da? Me da 2. No te había dicho yo hace rato en el gráfico, porque lo entendiste en el gráfico primero, que X está entre el 4 y el 2. Ahí está. Que si delta es 1, mira cómo esto cumple. Si delta es 1, X está, mira hermano, entre, tú eres el 4, tú eres el 2. Bueno, si delta es 1, llego hasta el 4 y el 2. Ahí estás consiguiendo cuáles son los valores hacia donde tiende la X. Y tú dices después, pues, ah, claro. Ahora, tu propósito, tu propósito, es ver hacia dónde tiende, en ese caso, hacia dónde está tendiendo este otro término que está aquí. O sea, ¿qué pasa si yo tengo ahora x más 3 medios en valor absoluto? Para poder llegar ahí, para poder llegar ahí, tú estás acotándolo. ¿Ok? Tú, buscas, tú necesitas acotarlo. Entonces tu meta es llegar a esa expresión. ¿Qué haces? Pues para llegar a esa expresión, a la X le voy a sumar 3 medios porque es la que yo tengo. ¿Y qué pasa? En el de la derecha le voy a sumar 3 medios y en el de la izquierda también le tengo que sumar 3 medios. Entonces tú dices, mira, ¿dónde está? Aquí el 2 le sumo 3 medios. Haga su cuenta como usted quiera. Yo, por ejemplo, 4 más 1,5, eso es 5,5, eso es la mitad de 11. Esto aquí sería 11 medios. ¡Blu! Y si no, sume sus fracciones. Y 2 más 3 medios de este otro lado, tú puedes 2 por 2, 4 más 3, 7. Sí, pero 2 más 3 medios es 2 más 1,5, eso es 3,5, que es la mitad de 7. Por eso es 7 medios. Ok. Observa esto. Si yo le saco valor absoluto a los 3, es valor absoluto de 7 medios, que es 7 medios, es valor absoluto de este, y valor absoluto de 11 medios, que es 11 medios. Entonces, ¿qué pasa? El valor absoluto que tenemos ahí en ese caso hipotético, lo que estamos encontrando es que tiene que ser, tiene que ser mayor que 7 medios, pero menor que 11 medios, tú estás acotando por arriba, porque tú no puedes permitir que supere un número. O sea, por eso tú dices que el valor absoluto de x más 3 medios te, va, te vas a quedar que tiene que ser menor a 11 medios. Que sea mayor a 7.5 chill, pero tú tienes que garantizar que sea menor a medios y por eso la parte de la izquierda, que es mayor que algo, no se toma en cuenta. Entonces acá tú ya sabes, escucha, tú ya sabes hacia dónde tiende este pana. Entonces tú dices, ah, ok, espérate un momentico. No parpadees porque aquí viene el desenlace. Este 2, por cierto, está aquí estorbando. El 2 es una constante. Valor absoluto de 2. ¿Te acuerdas que te había dicho que el 2 lo podías cambiar? Valor absoluto de 2 simplemente es 2. Tú si quieres, a ver, por si acaso, paréntesis aquí arriba. Si a ti te provoca y te da la gana, tú puedes hacer esto. X más 3 medios, lo multiplicas por 2 y pones el valor absoluto aquí adentro. Y ahora vas a buscar aquí, es un 2 por esta cantidad, si usted quiere. Pero ya usted ve cómo se siente más cómodo o cómoda para trabajar. Si yo multiplico, atención, si yo multiplico este, esta expresión que está aquí por 2, por, a la derecha también lo multiplico por 2. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Que entonces te quedaría, observa, que se cancela este 2 con este 2, y estarías encontrando que dos veces el valor absoluto, vamos a escribir el 11 más bonito aquí, dos veces el valor absoluto de x más 3 medios, es decir, que la distancia que hay entre x y menos 3 medios, el doble de esa distancia tiene que ser menor que 11. Ahora, aquí ya llegaste a la relación que necesitabas. Es decir, a buscar esto hacia dónde estaría acotado. Tú puedes llegar hasta allá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ven acá para que no parpadee Escucha, por favor. Aquí está el desenlace de todo ejercicio de límite por definición. Observa. Voy. Resulta que tú sabes que x menos 3 es menor que delta. ¿Sí o no? Y tú sabes que dos veces x más 3 medios es menor que 11. Y si tú quieres, hermano, pues quita el 2 de aquí, compadre, y hágalo, póngalo aquí 11 medios. ¿Cuál es el rollo? No pasa nada. Si tú multiplicas esas dos expresiones, Vamos a poner el 2 del otro lado. Si tú multiplicas lo que tienes del lado izquierdo y lo que tienes del lado derecho, ¿qué expresión te queda? Mira, dos veces x menos 3 por x más 3 medios, ¿menor que quién? Del lado izquierdo te queda estas dos, esta multiplicación. De esta, con la de arriba. Y de este lado que te queda, 11 por delta. Mira, 11 veces delta. ¿Qué hicimos? Multiplicamos lo que está ahí arriba y mira lo que quedó. Oye, qué fino, loco. Ve, pero ya va. Tú no me habías dicho a mí, pana, ok, el orden de los factores no altera el producto. Tú no me habías dicho a mí esto que está aquí. Observa, por favor. Mira cómo lo va a pintar de naranja. Tú no me habías dicho a mí esto que está aquí pintadito de naranja bello y precioso. Naranja, panita. Dije naranja, güey. Naranja, por favor, gracias. Tú no me habías dicho a mí que era naranja. Eh, lo que, ¿Qué es lo que está en naranja? O sea... El valor absoluto de x menos 3 por el valor absoluto de 2, que es 2, por el valor absoluto de x más 3, tú me dijiste que era menor que epsilon. Y estamos encontrando que todo eso también es menor que 11 sobre delta. Es que ya está... Ah, no, entonces estamos encontrando la relación. ¿Cómo así que estamos encontrando la relación? Claro, mira, dame un poquito aquí. O sea, si esto, tú vas a ver, si esto que está aquí Aquí donde está el cierre épico de cualquier ejercicio de límite por definición. Es igual a esto, y tengo esto que está acá. ¿Te estás dando cuenta que estas dos cosas me están diciendo en el fondo? Dime por favor si esto queda claro, mira. ¿Te estás dando cuenta que estas dos cosas me están diciendo en el fondo que si eso se cumple así, lo que está pasando es que epsilon es igual a 11 veces delta? Porque si la de arriba es menor que epsilon y la de abajo es menor que 11, de, de 11 veces delta, pues estas dos cosas son iguales, loco. A instalar... Eh. Tu meta era esta. Aquí está tu propósito. Encontrar tu relación entre delta y epsilon. Entonces y ah, ya encontramos la relación. Mira, aquí está delta y ya sabemos hasta dónde está acotada esta. Y tú dices, estos dos panas tienen que ser iguales. Si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto. Y mira que se cumple la misma, el mismo sentido de la desigualdad. Entonces, Epsilon tiene que ser 11 veces Delta. Que para cualquier valor de Delta que usted tome, en la función que nosotros tomamos, es 11 veces Delta. Si Delta vale 1, Epsilon entonces vale 11. O sea, la distancia es 11. Entonces, hay un, hay, tú tienes que tomar... Para nosotros, un valor en específico en el que tú te estás acercando. Y, por otro lado, pues es lo mismo que decir que delta es epsilon sobre 11. ¿Y por qué realmente se deja el resultado se, se deja dependiendo de delta y no de epsilon? ¿Por qué? Compadre, porque delta es x. Y tú estableces lo que pasa en el eje x para que eso te condicione lo que pasa en el eje y. Ahí está lo, lo que es hermoso, esto es elegante. Y tú vas entendiendo qué estás haciendo. ¿Qué te parece? Y tú dices, ah, no, panita. ¿Qué pasa? Resulta que delta, el cierre es, delta es el valor más pequeño, el valor más pequeño, porque delta tiene que ser un número chiquito, papá. El valor más pequeño entre 1 y epsilon sobre 11. Por eso a nosotros nos dicen, Calcule entonces delta cuando epsilon es 0.1. Pues escribes aquí 0.1, lo divides entre 11 y conseguiste delta. Y delta es el valor más pequeño que tú tienes entre 1 y esa cantidad que es 0.1 entre 11. Calcula cuánto es 0.1 entre O sea, si te llegan a decir eso. Y que calcule delta si epsilon es 0.1. Entonces tú pones ahí 0.1, lo divides entre 11. Y esa cosa te da <ríe> con decimales, o sea, te da súper chiquitico. Es 1 sobre 110. Un valor muy chiquito. 1 sobre, o sea, si yo coloco ahí 0.1 entre 11. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es así, ¿delta cuánto debe valer? El valor más pequeño entre 1 y 1 sobre 110, pues, delta tiene que valer 1 sobre 110. ¿Quién es 1 sobre 110? Hermano, eso es 0. O sea, más pequeño que 0.001. Mira que por eso es que la distancia que tú te estás acercando, tú realmente te estás acercando a la función pegándote bastante. Y ahí es donde tú dices, no, ya esto es un golazo, papá. Ahí lo comprendes y engranas absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el propósito? En escribir esto que son distancias, por eso se escribe la definición, trabajas con la amarilla para llegar a representarlo, en epsilon en función de delta, el resto es puro trabajo matemático de inecuaciones para encontrar la relación que tiene que ver con esta pana que está aquí y llegas a tener este valor. Y de esa manera, chicos, terminamos nuestro primer ejercicio de límite por definición.